Esta planta corresponde a otra selección generada en el programa de mejoramiento de INTA San Pedro y se llama Nicolás es eh, producto de un cruzamiento dirigido entre dos variedades una que se llama Gina y otra que se llama SB 43 Es una variedad de pulpa blanca de carozo despegado de la pulpa la forma del fruto es eh, bien redonda con un ápice redondeado eh, el color de cobertura de la piel es un rojo vivo y bastante este, tapado, es decir, cubre un porcentaje importante de la superficie. El peso promedio eh, alcanza entre 150 y 160 gramos. La fecha de la plena floración se da hacia el 5 de septiembre, en los primeros días del mes de septiembre y se cosecha hacia finales de noviembre y los primeros 10 días de diciembre. Tiene un requerimiento en horas de frío estimado en 550 horas. El árbol eh, lo consideramos de vigor medio a alto, eh, tiene un comportamiento frente a los problemas sanitarios que son comunes en la zona, adecuadamente bajo las condiciones de un eh, esquema estándar de de tratamiento para lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires.